Muy buenas tardes queridos amigos así como lo escucharon acapulco y sus tradiciones aquí estamos en este recorriendo acapulco en el bochito acapulqueño y recorriendo acapulco a pie en este rico domingo ya casi estamos a un paso de finalizar octubre e inicia noviembre como siempre Acapulco tiene, está a punto de festejar sus tradiciones por el Día de Muertos y ese es el motivo por el que vamos a ver, como ya lo vieron hicimos un en vivo en los en dos de los panteones emblemáticos del bello puerto, el famoso Panteón de Valle de la Luz, donde está, hay muchas personalidades es, descansando ahí entre la personalidad más importante el famoso Tarzán Johnny Weissmuller. también estuvimos en el icónico histórico también este, el Panteón de las Cruces que también nos pedían mucho ir a ese panteón así que siguiendo en ese mood Vamos ahorita rumbo al Parque de la Reina porque el día de ayer empezaron ya unos festejos. Eh, se va a ser su Regina Orozco, lo que es Parque de la Reina, lo que es el Zócalo. Y vamos a ver cómo está ambientado, cómo está adornado las famosas ofrendas. Así que no se despeguen. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Mientras agradezco los saludos de la Chani López. Gracias Diana Méndez, que obviamente... Eh, da igual que todos los que están conectándose a la página estamos viendo lo hermoso que salió el clima de hoy un rico calorcito mientras estamos pasando ahí les enfoco lo que es el famoso golfito lo que era antes el golfito que me parece que va a haber algo quieren hacer algo turístico está en ese en ese eh, en esa disyuntiva vamos a ver con qué, qué con qué nos sorprende verdad mientras sea para en, eh, a favor de los turistas y los que vivimos aquí Christopher Vega saludos de Tijuana dice el buen amigo Ernesto José Boeta que se, se corta el sonido gracias a todos lo están comentando esto nos ayuda como les decía a seguirles llevando contenido como este gracias Ernesto, espero que ya se esté escuchando mejor el audio Villano Parra Rubén saludos desde New Jersey amigo, gracias Villano Saludos a Felipe Gutiérrez desde Chicago, Illinois. Gracias a todos los amigos que se están conectando. Como les decía, venimos del área de la costera y vamos con dirección al Zócalo y al Parque de la Reina. Primero al Parque de la Reina y nos vamos a bajar del muchito acapulqueño. Se va a convertir en recorriendo Acapulco a pie porque obviamente nos hablan que hay ofrendas. Que ya, que ya hay ofrendas y está arreglado el zócalo vamos a ver qué tal, qué tal se ve, mientras recuerden que pueden pueden este compartir toda esta información, todo este en vivo que hacemos, ahorita vamos en el icónico bochito acapulqueño, como les decía, si apenas se están conectando, vamos con el mute estamos viendo como nuestras tradiciones, las ofrendas, a ver cómo está. Ya fuimos a los panteones. Ya empezaban a hacer este varias familias. A llevar flores a sus muertitos. Así que vamos a ver. Seguimos con todo esto. Humphrey Herman. Saludos. Caín Mora. Saludos desde Tijuana. Caín Mora. Ernesto. No se escucha bien el audio. No sé queridos amigos. Y si aparte de Ernesto tengan problemas con el audio Coméntenos para poderlo este, arreglar Porque aquí yo no tengo ningún detalle Digo, vemos, es así Hablaré un poquito más fuerte Para que no se escuche cortado El buen amigo Ramiro América Saludos amigos de Iztapaluca, hermoso en Acapulco Nos vemos pronto, primero Dios Te veo pasar por el fuerte Así es, Yair, Vamos este, para allá Ahí se va a convertir esto en recorriendo Acapulco a pie Ahorita estamos en el bochito acapulqueño Porque queríamos ver parte de la costera cómo se ve en estos momentos Así que no se despegue Esto apenas comienza La escuela de Manuel Ávila Camacho De esas escuelas ¿Ya, ya viste Ernesto Los compañeros Los amigos están comentando y Ojalá pueda reiniciar este, salir en toda la transmisión no tiene problemas sello de audio pero te agradezco también que hagas comentario y a ir más que ya no, yo según yo no tengo problemas con el audio gracias diana yo te escucho bien hace ocho días andaba ahí justamente a, así como diana en lo que le sigo platicando aquí nos vamos nos vamos a bajar y no se despegue Seguimos en este en vivo. Saludos a Martín Gallardo desde Los Ángeles. Te voy a saludar cuando pases. Pues buen amigo Yair, ya estamos aquí en el fuerte de San Diego. No sé si quieras salir. No sé si quieras salir a saludar donde te encuentres y aquí empieza esto Guadalupe Zárate, saludos Hasta mismo están en acapulco después de ocho años qué bueno lupita que aquí estuviste disfrutando todo todo lo que acapulco te regala salimos de aquí del parque de la reina Salidas continuas, puedes dejar tu auto en el estacionamiento del municipio. Mientras campo, ahorita les sigo hablando mientras escuchen el audio, que, el que rinca, aquí salen los yates rinca, que van rinca, rinca, hacia, hacia la roqueta. Es el Dinka. Vamos a la isla de la Roqueta. Conoce casos de famosos la piedra en forma de elefante saltos de altura estilo la quebrada mira y conoce a la virgen que está en el fondo del mar, así que ya escucharon de aquí del parque de las reinas donde pueden Salimos salir del a disfrutar la Salinas roqueta continuas. que también es Puedes un punto dejar tu auto obligado en estacionamiento de a conocer Musico. aquí mismo en el parque viaja a la roqueta el yate cuando vienen de cristal al bello Inca. puerto el mejor servicio en Acapulco de yates fondo de cristal es el dinca vamos a la isla de la roqueta conoce casas de famosos, la piedra en forma de elefante, saltos de altura estilo La Quebrada, mira y conoce a la Virgen que está en el fondo del mar y un show de alimentación de peces de color. Salimos de aquí. aquí está vamos a dar un ligero paseo porque todo se va a concentrar en el Zócalo, queridos amigos, tan lejos de mi tierra querida, Nidia saludos cómo extraño en Acapulco Luis Llama, saludos, mecapulco queridos, desde Dodge City. Aquí, como les comento, el Parque de la Reina. Digo, ya es una historia triviada, pero creo que hay personas que no saben el por qué se le llama el Parque de la Reina. No hay que buscarle tres pies al gato. Esto fue en los años 80, en el 84, si mal no recuerdo, que fue la visita de la, de la, reina, de la reina Isabel. Vino aquí a Acapulco, fue, vino a varios lugares, en especial en Acapulco. Aquí, obviamente, los acapulqueños, con el calor que, que nos caracteriza, la recibieron con todo el amor del mundo. Y pasó por aquí, y por eso se le llamó desde ese entonces el famoso Parque de la Reina, sede también de Múltiples eventos, aquí ya les trajimos el concierto de Fernando Delgadillo en la Nau de China Obviamente de Acapulco para el Mundo siempre está en los mejores eventos Y este año ahí estaremos también, queridos amigos Traigo mucho venido a Acapulco, saludos y bendiciones, familia de Acapulco para el Mundo de Los Ángeles, California Gracias Leti, Justi, Justi Bustos, Dios los bendiga, saludos de Atlanta, Georgia Así que aquí ahorita ya empiezan a llegar las familias también, está todo todo tranquilo. Ya inclusive hicimos una transmisión apenas que transmití por TikTok, que les platico que estamos en todas todas las plataformas para que no se despeguen. Sabad, qué hermoso, extraño mucho me Acapulco. Así que todo esto, señores, es totalmente en vivo. Recuerden que son de los lugares que tienen que conocer estos bellos lugares que Acapulco nos regala. Y mientras a los que me siguen en Recorriendo Acapulco a pie, saben que hacemos lo que es un ejercicio especial así que ahorita guardaremos silencio y los voy a dejar un poquito con los sonidos del mar Vámonos en este, recorriendo Acapulco a pie, como les decía, que hacemos con mucho cariño esas transmisiones, en transmisiones especiales, ahorita que es lo de el Día de Muertos, aquí andamos. Si me preguntan dónde anda Isaí, dónde anda Alejandra, pues bueno, como les decía, andan en Friega por todos lados, transmitiendo también para otras plataformas, recuerden que estamos en TikTok, estamos en YouTube así que nos encuentran como de Acapulco para el mundo chula de sonido lo que nos distingue efectivamente Coraima Virginia Martínez está en Acapulco por donde estaré bañándome en sus lindas playas recuerden que también para todos los que nos los que tienen dudas hay varios amigos que les hemos les hemos ayudado. ¿Tienen alguna duda sobre qué lugares visitar? ¿Hace cuánto tiempo vienen? Recuerden que tenemos varias vías. Tenemos el número de WhatsApp. Ahí nos pueden contactar. Y de igual manera, tenemos el número este, por inbox. Gracias a eso le hemos ayudado a muchos amigos sobre lugares que conocer. Más o menos recomendaciones sobre restaurantes, sobre hotelería. Y eso sí les pedimos, que si vienen a Acapulco, que nos platiquen cómo les fue, qué tal los trató el bello puerto. Porque ja, aquí pueden dar también su queja, porque sabemos que eso lo podemos dar a conocer aquí por la página. Tómenos como un medio, así como somos una ventana que les ha llevado nostalgia, les ha dado nostalgia a los amigos que aman al hoyo puerto como nosotros, para los que preguntan el desfile, ahorita que pasamos por la costera, estaban los preparativos, aún, aún va a tardar. me parece que entre 5 y 6 de la tarde, así que por allá estaremos amigos, Yuridia, hola paisanos, saluditos desde Chicago, saludos a buen amigo Johnny Vidal, bendiciones, Así es, amigos, gracias a todos los que están conectando, gracias a todos los que están compartiendo también, que es lo que les pedimos, que compartan, que compartan todo lo que ven aquí, para que sigamos llegando a, a muchos, a muchos lugares, amigos que aman al bello puerto, así como, como ustedes y como nosotros, porque gracias al cariño de todos ustedes, hace unos días festejamos los 10 años, y qué mejor, festejando los 10 años de Acapulco para el mundo, que siguiendo, siguiendo con todo esto que nos caracteriza llevarlos de la mano, porque les decía, ha habido a través de 10 años nacimiento de muchas, de muchas páginas con temas similares pero como les decía, el cariño, el amor que hacemos en cada cosa que hacemos aquí, cada transmisión, cada vuelo de dron, cada reportaje Cada reportaje, eso solamente en De Acapulco para el Mundo Ahorita me excusaran amigos si no Alcanzo a ver todos los mensajes porque como ahorita Pega el sol Tengo que estar haciendo maravillas Pero con mucho gusto Ahorita los leo y les contesto Sus preguntas Jacob, ya en un mes Primero días andaré por allá Nada más van las transmisiones, me dan ganas de tomar Un vuelo y tenderme de eso se trata, Jacob, que te den ganas de venir al puerto. Porque sí, efectivamente, como lo han de haber visto en varias páginas, desgraciadamente ha incrementado en cuestiones lo de la delincuencia. Pero bueno, dice que los buenos somos más. Es un mal que desgraciadamente tiene toda la República Mexicana. Hay que cuidarnos nada más. Gracias por 75 estrellas. Al buen amigo Fermín García, que nos manda saludos de Ensenada, Baja California. Recuerden que si ustedes nos mandan estrellas, que es un regalo virtual, que nos ayuda a nosotros a llevarles contenido como este y también ayudarles, ayudarles a todas las personas, a muchas personas. Saludos de Iguala, Ángel Mendoza Y empezamos Empezamos con las ofrendas Esta es la ofrenda de la presidencia El Famoso pan de la venta las frutas recuerden que si no llegaron a tiempo todavía pueden ver puede está grabada esta transmisión hace un año las ofrendas precisamente las hicieron en el parque de la reina y ahorita para cambiarle un poquito ahora por eso se lo extendieron de este lado hasta llegar al Choca, lo que es para donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. Otra de las ofrendas localizadas en este punto. La secretaría bien. La Secretaría de Bienestar. Esta ofrenda es de la Secretaría del Bienestar. Recuerden que también nos pueden apoyar con la donación de las estrellas como buen amigo Fermín. Esa es una de las formas. Hasta la de la Secretaría de Turismo. Solo quita el viento, creo apenas la van a colocar. Y seguimos en este recorriendo Acapulco Recuerden Compartir Que es apenas empieza Gracias a todas las 133 personas que siguen conectadas Recorriendo junto conmigo Especial viendo las tradiciones de nuestro bello puerto de Acapulco. Recuerda que si no pudiste llegar eh, a tiempo a ver esta transmisión, queda guardada todavía. Así es como les decía, todavía está de Acapulco. Aparte de sus tradiciones, va a haber eventos el día de mañana que es uno de los días fuertes ni se diga así que esténse pendientes a la página porque por ahí les seguiremos les seguiremos llevando más a través de los ojos de acapulco para el mundo y vamos a llegar a la ofrenda de servicios públicos esto es le Diría, en productor, le metieron más producción, Proceden se ven los colores característicos. Ya lo puso mi productor práctica mañana estaremos en el panteón san francisco así como ya recorrimos esos panteones especiales si no sabes de qué hablo está la transmisión totalmente guardada para que lo cheques y estamos ahorita siguiendo todo esto de las tradiciones del bello puerto el famoso petate por ahí tenemos los panes de dulce MS Romero, saludos desde Pensilvania y saludos a toda la banda, saludos de Tijuana, al buen Tino, Calixto las cañas de azúcar también las mandarinas saludos hasta San Marcos, Saúl Marco Antonio María Marilón, gracias por compartir mi vida capulco saludos de Georgia a todos los amigos que se están conectando ahí vemos ya las familias que están viendo las, las ofrendas pero como les decía hace un año estas ofrendas estuvieron en el en el parque de la reina pero ahora la extendieron hasta este lado y al parecer estuvo bien porque ya estamos a un paso del zócalo que es el punto principal sede de muchos eventos culturales. Saludos desde la sabana al buen amigo Marcos Pérez, saludos amigo. Y ya estamos aquí en otras de las ofrendas, aquí se cayeron las letras. Aquí lo característico más que nada son los zapatos de mujer. Me imagino que ha de ser por motivo de los fe feminicidios, porque es lo único que está, que está en esta ofrenda, que ahora tiene su veladora, cruz con hombres de mujer, con, los, con, los, con el calzado femenino, no veo por aquí calzado masculino, Saludos desde Los Cabos, a buen Enrique, Rocío Magdaleno, saludo, saludo, manda saludos a la familia Magdaleno en Santa Ana, California. Este es de la famosa Suspect, que es de las secretarías de aquí de Acapulco. Y si están en Acapulco, dense una vuelta. Ahorita no está el sol a todo lo que da. Y ya está en este rico dominguito familiar. Ahí tienen los amigos en patineta, en patines, caminando, los novios, las familias. Todo esto lo pueden hacer. Este es de los xmeños Oaxaqueños. Saludos de Santa Ana, California... ...al buen amigo Alberto Cortés... ...ahí está... ...tenía que aparecer los cocos... ...recuerden compartir... ...gracias a todos los que están conectando... ...gracias a los que están desde un principio... ...viendo junto con nosotros... esta dice que es una S y una G me imagino que es la Secretaría de Guerrero al, al fondo se ven los famosos barrilitos también, el famoso dulce de camote el pan de dulce las famosas catrinas a los lados recuerden que esto es gratis así que si tienen oportunidad no la dejen pasar y admirar y ver las tradiciones del día de muertos en Acapulco de la policía, la Secretaría de Protección. Ahí tenemos el uniforme característico de la policía turística, los preventivos. El uniforme, las botas, las secretaría de Seguridad Pública. ...todo es fiesta en mi tierra... ...efectivamente... ...bueno, en que Acapulco es el único lugar... ...donde todo el año hace un rico clima... ...así que... ...vénganse al bello puerto de Acapulco... ...a pasar ese día especial... ...con la familia... ...con la pareja... ...Acapulco te recibe y siempre te recibirá... ...con los brazos abiertos... ...aquí estamos llegando a la ofrenda de, ...del PRI... ...que tiene también un poco más de producción... ...personaje histórico... ...Juan Álvarez... ...encabezando... ...esta ofrenda... ...Región de la Costa Chica... ...a la vez de regidores... ...Día de Muertos... ...aquí siento que como que... ...les faltó algo todavía... ...hasta en la coca está... ...a, a medio tomar... Todavía no llegan y ya se las tomaron <ríe> Pero en fin, el famoso petate Dulce de camote Las veladoras Ok Hola Bingo Lomax Saludos al estado de Acapulco para el mundo Estamos trabajando y mirando el paraíso de Acapulco Le mandamos un saludo al buen amigo Lomax Marcelo De parte de todo el staff De Acapulco para el mundo Estamos agregando al productor, a ver si puede entrar para que nos diga desde qué anda haciendo y desde qué lado de Acapulco se encuentra. Mercado de Artesanías del Parasal, también aquí está presente con su ofrenda. Serlo Padre de Acapulco, que tiene... Vigente sus tradiciones, queridos amigos, las tradiciones características también. Órgano de control interno. Día de muertos. así amigos, muy buena ofrenda. Los tamales, que también no podían faltar en una ofrenda. Los tamales no faltan. Así que si a ti te gustan las tradiciones, como a nosotros, por ahí vemos también las calaveritas de azúcar, comparte, comparte este en vivo que tenemos, como les decía, en alusión. ...al Día de Muertos que venimos haciendo desde hace unos días... ...para ver los preparativos de cómo están en esos... ...panteones icónicos del puerto. Ya estuvimos en el Panteón de las Cruces... ...en el Panteón de Valle de la Luz. Mañana estaremos en el Panteón San Francisco. ese lugar que tiene mucha historia también... ...que hay un reportaje especial que hicimos con mucho cariño... ...así que lo puedes buscar en YouTube. Te pones como de Campeón para el Mundo un poco de historia... ...y veas toda la historia que tiene ese gran lugar... Eh, Ocampo, Zamacona, bonitos eventos en Acapulco, eso es lo que debemos promover y en lo que se debe trabajar para mantener lleno el turismo que mucha falta nos hace. Efectivamente, Ocampo, como les decía, nos han preguntado nosotros sobre qué, sobre por qué no hablamos sobre las notas rojas que han pasado en Acapulco. Como les decía, no, no hacemos ojo de hormiga, claro que lamentablemente estamos en, ese, en, en esa situación como la República Mexicana pero nuestro, nuestro granito de arena es llevarles todo esto, lo bonito de Acapulco, porque como Acapulco no hay dos, como bien dice el amigo Sojarem, o el buen amigo Pepe. Yo creo que hay... Detalles con el productor, pero bueno, son detalles técnicos. Mientras seguimos, tenemos en la ofrenda al señor Samacona, el famoso cantante de los Jonies, que este año se nos adelantó. Ese es de la Universidad Americana de Acapulco. Ahí está el logotipo, el emblema. Eh, sé que curioso, hasta ahorita es la única ofrenda que habla sobre el COVID. Ahí tenemos los, los cubrebocas, las jeringas. Está Armando Manzanero, ahí se cuenta, el personaje político, el René Juárez. Ahí aparece también al fondo las, fam las famosas que ricas quesadillas, también el pan de muerto. Siempre es para ti. Muchas gracias por comentarnos para todos los que iban a iban al concierto de Ricardo Arjona. Está comentando siempre es para ti que al parecer lo canceló. Esperemos darle los detalles más adelante y los pormenores. Miren nada más la gran hamaca, esa imagen representativa de los acapulqueños, pero no necesariamente porque dicen que el acapulqueño es huevón, sino porque en la hamaca es donde tú descansas, te echas en la hamaca, estás aquí disfrutando la playita de Acapulco, así que es un sitio obligado acostarte o echarte, como dicen, en una hamaca. Esmeralda Ortega, saludos desde Rice, California, nuestra buena amiga Eva, nota roja y desgracia de toda la República. Lo bonito de esta página revivir los lugares de antaño y que el mundo vea lo hermoso del puerto. Mejor dicho, no pudo haberse dicho, mi buena amiga Eva, efectivamente.